¿Qué tal? Feliz martes, espero que estén bien. Esta noticia es acerca de la página antigua Trust Investing. El día de ayer por la tarde, la verdad es que no me metí, para serlo sincera. Por la mañana sí estaba operativa Hora España. Esta mañana sobre las 10 de la mañana daba este error, la página cuando intentabas meterte. Este daba este error, el 503 me parece. Y ahora que son las 12.10 de la mañana, Hora España dice que la página está en mantenimiento el día de ayer, o sea, el lunes 23. Obviamente no dice cuánto tiempo va a durar el mantenimiento, qué es lo que están arreglando. Y este, tampoco están los canales oficiales ni de Telegram ni de Instagram. Así que ya os iré contando por si acaso te recomiendo que cuando logremos tener acceso, yo ya las tengo, pero si tú no tienes, te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu cuenta, de todos los movimientos y todo. Si no sabes cómo hacerlo, ya lo tengo grabado, así que luego lo edito y te lo subo para que lo veas esperemos que nos digan es que estaba estaban mantenimiento por el error que no cobraron los de la fase 1 el día 16 y que estaban cobrando menos que por cierto a todo esto tengo una contestación que me dijeron ahora os lo añado porque lo quiero leer tal cual me lo han pasado yo eso no lo he visto en ningún somno oficial así que tengo mis dudas, pero bueno, os lo dejo a alguien que me lo puso, que en teoría tiene conocimiento de esto. No es oficial, ¿vale? Pero cada uno que tome sus propias, bueno, lo que crea que, que sea. Si eso no es correcto, yo simplemente os comunico, este sería un, un chisme, no es oficial, ¿vale? Pero os pongo lo que me dijeron. Es, así que, bueno, nos estamos viendo y pff, me he enterado algo de la fase 2. Ahora os lo pongo. ¡Hasta luego! Buenos días, Julie. Ya habían dicho que la compensación iba a estar sujeta a las operaciones más conservadoras en las mesas de trading. Están poniendo entre el 40 y el 50% de lo que da un truce. Se supone que la fase 2 comenzará el trabajo de la red de alguna manera. Otra cosa que no han cumplido es decir qué empresa auditora los auditó y dónde están los resultados publicados por esta auditoría. ¿Cómo se puede saber si ellos mismos no se inventaron todo lo del hackeo?